En este vídeo vamos a demostrar una propiedad de los números enteros que nos va a servir para ilustrar las demostraciones ecuacionales que hemos visto en los vídeos anteriores. En concreto, lo que vamos a demostrar es que si x, y y z son números enteros, entonces x más y más z es lo mismo que x más z más Bien, como siempre, empezamos importando la librería de táctica. <coughs> y una cosa nueva. Importamos la librería básica, la librería básica de los números enteros. Mirad, cuando la vaya Voy a escribir, todos suelen estar en data. Y si le dais, estáis usando M y le dais mayúscula espacio. Bueno, pues aquí empezáis a escribir y sale bueno pues que hay muchas librerías sobre data.in en concreto nosotros queremos la primera data basic bueno pues esa es bien y también declaramos que x y z van a ser variables sobre números enteros ya que aquí está el símbolo de los números enteros pregunta cómo se ha escrito ese símbolo en ema si le dais el control C, control K, pues dice, bueno, pues, pues escribe, puede escribir como enlace, con barra Z o bien barra int con la I mayúscula o minúscula. Por ejemplo, si yo escribo barra y Z mayúscula, pues ya tengo el Z de los enter Bien, pues vamos a ver <risas> distintas demostraciones. Vamos a empezar por las más detalladas acabaremos por las más automáticas y en medio, bueno, pues veremos aplicativa y otra bien la primera que es muy detallada vamos a hacerlo utilizando cálculo, es decir, como una cadena de igualdades la primera igualdad lo voy a ir poniendo control c control g para que salga bueno, la primera igualdad x más y z igual a x más y más z aquí lo que he hecho mirad, en fin, mira que la parte izquierda, aunque no hay paréntesis es porque como se eh, asocia de izquierda a derecha las operaciones bueno, pues quita el paréntesis que habría aquí entre el x más y Entonces, estos paréntesis lo ha quitado, pero están ¿y cómo se ha hecho eso? bueno, con la propiedad asociativa ¿y la propiedad asociativa qué dice? pues que a más b o sea que aquí está el paréntesis más C es igual a más B más C. El paréntesis de los dos de la izquierda lo pone en los dos de la derecha. Mirad que la propiedad, aunque yo lo estoy haciendo para números enteros, la propiedad está demostrada para cualquier semigrupo aditivo. En particular, los enteros es un semigrupo. Bien, la siguiente pasamos de x más y más z a esta, porque los tres puntitos es lo que hace es la parte derecha de la anterior con la parte nueva de la derecha. ¿Aquí qué es lo que he hecho? Pues aquí lo que he hecho ha sido cambiar y más z por z más y. Es decir, eso al fin de cuentas, tiene es? es? la propiedad conmutativa utilizando y y z. ¿Por qué pongo y z? Hombre, si no lo hubiera puesto, pues podría haberlo cogido la propiedad asociativa con el x, asociándolo con y más z, pues tengo más de una suma. La variable me sirve para identificarlo. Pero como lo quiero hacer con todos detalles, esa propiedad conmutativa, bueno, lo que está haciendo es aplicándoselo. ¿A quién? A la propiedad reflexiva, la propiedad reflexiva que me dice. Que a es igual a, a. por supuesto es x más y más z es igual a x más y más z. Pero si ahora cambio el i más z por z más i, pues ya tengo este paso. ¿De acuerdo? Así que ya tengo cambiado el i más z por el z más i. Y aquí, entre el segundo y el tercero, otra vez, aquí vienen las igualdades. ¿qué es lo que he hecho? Otra vez ha sido cambiar la asociación. Es decir, es asociado con x y z, x, z, y, perdón, asociado ahora con x, z, y. Eso es lo de las palabras importa. Lo estoy haciendo, ya digo, muy detallado. Pero lo estoy asociando, lo estoy explicando al revés. Es decir, estoy transformando la parte derecha en la izquierda. ¿Quién es el que me permite darle la vuelta a esa igualdad? La propiedad simétrica de la igualdad. Que A más B lo mismo que B más A. Bueno, pues aquí tenemos una demostración muy detallada. Vamos a ver qué es. Muchos de esos detalles, bueno, pues lo podemos ir eliminando. La segunda demostración, en lugar de hacerlo exactamente con los lemas, lo que utiliza son reglas de reescritura. Le digo, bueno, el vaya, bueno, pues para que lo vaya construyendo. La primera, en el primer paso, ¿qué es lo que estoy usando realmente? Reescribiendo con la propiedad asociativa de la suma. Pues es lo que pongo aquí, reescribiendo. El segundo, ¿qué? Reescribiendo con la propiedad conmutativa de la suma aplicado a I más Z. vez lo mismo. Y en el último caso, que estoy haciendo? Reescribiendo con la propiedad asociativa de la, de la suma. Bueno, veis que esta es más simple, en fin, es menos detallada, la segunda demostración que la primera. La tercera lo voy a hacer con... La tercera la voy a hacer con, con táctica aplicativa. También hay una táctica de reescribe. Esto es lo que tengo que hacer es cuando yo le diga reescribe con la propiedad asociativa de la suma. ¿Qué va a ser, Pues el paréntesis que hay entre X más Y lo va a poner entre Y más Z. Ya veis. Ahora aplica la conmutativa de la suma a Z. Entonces aquí en lugar de poner Y más Z, ¿Qué va a poner? Z más I ya tenemos, ya ha puesto Z más I y ahora otra vez reescribe bueno, cuando reescriba pone los paréntesis donde estaba y bueno, ya está, ya son, los dos son idénticos y ya hemos terminado la demostración hay una en fin, la voy a copiar esto lo podríamos también simplificar así, vamos a llamarle tercera bueno, no le voy a poner número, la misma pero cuando tengo varias reescrituras consecutivas, la puedo agrupar. Aquí pongo esta, pongo esta y veis que en lugar de tres líneas, bueno, pues lo puedo poner todo en una línea. Y con eso ya está. Bueno, ya lo he simplificado. Pero observad que conforme voy poniéndome detrás de cada coma, hace la transformación, es decir... Cuando me ponga detrás de esta coma, habrá aparecido el paréntesis entre el I más Z. Efectivamente. Cuando me ponga detrás de esta coma, el I más Z lo, habrá, lo cambiará en Z más I. Efectivamente. Y bueno, cuando me ponga la última coma, pues ya he terminado la demostración. Esto de empezar y terminar, todo esto se puede poner simplemente con by. Mira que exactamente lo mismo y también pasa que cada vez que me voy poniendo detrás de cada coma pues va aplicando la regla, la reescritura correspondiente. Ha cambiado, ahora cuando me ponga detrás el y más z lo cambiará a z más i, ya lo ha cambiado y al final pues ya tengo la demostración. Bien, la siguiente demostración es utilizando, eh, buscando en la librería. mira eh, aprovecho la ocasión mira, mira también <coughs> que cuando aquí tengo siempre, lean lo está comprobando inmediatamente mientras que no hay ningún problema bueno, aquí pone que las cosas están bien, cuando aquí pongo un comentario me dice, hombre eh, no está la demostración en fin, y además le podría decir, bueno sorry, lo siento Bien, ahora me dice que hay un 1 y que el problema que tengo, el problema que tengo es, bueno, pues que este no, no ha terminado, estoy usando eh, un fin de demostración que no es completo. Bueno, pues entonces lo que digo, voy a usar la búsqueda en la librería. Le digo busca en la librería y a ver qué encuentra. Y al buscar en la librería... está también lo de les digo que busquen y encuentre me dice hombre puede hacerlo intentarlo con exactamente esta regla bueno pues cojo esta regla lo comento y esa es la regla que he puesto aquí y qué es lo que dice esa regla que, que me ha encontrado bueno, arregla lo que dice, también que en un semigrupo, A más B más C, es lo mismo que A más C más B. Bueno, exactamente la que estaba buscando. Ya está. También puedo hacer las demostraciones automáticamente. En fin, y ahora aquí vendrá más detalle. Esto lo pongo, le digo, búscala. Y entonces me da sugerencia. Y me dice, bueno, lo puede usar con... Cualquiera de estas cinco tácticas. Una ya es una vieja conocida nuestra, el fini, pero las otras no. Primero Omega. Bueno, dice, bueno, pues inténtalo con Omega. Bien. Bueno, lo intento y está bien, porque mira que esto me lo ha dicho que es correcto. Pero, ¿qué es Omega? Si me pongo, dice, intenta descargarlo, bueno, no se ve muy bien, pues, en fin, podría irlo viendo. Pero, esto me da pie ahora para presentar también la, eh, la documentación de la librería Matlid. mira si vais a al navegador, ponéis más y ahí está toda la documentación de la librería. Esta es la dirección. En particular yo quiero ver las tácticas. Y dentro de esas tácticas, aquí las tenéis todas. Y yo quiero, están por orden alfabético, yo quiero usar la táctica omega. Vamos a ver qué es lo que me. qué información, qué documentación me da de la táctica omega. Aquí. Dice, omega intenta. Bueno, al fin de cuentas, ¿qué es lo que dice? Dice, omega funciona, omega trabaja cuando los objetivos son de la forma para todo x1, xk, p, donde x1, xk son variables son los reloj enteros, también pues ser naturales, y p es una fórmula sin cuantificadores de la aritmética lineal, es decir, que no hay cuadrados. Ni hay dos. Hombre, como la nuestra lo es, bueno, pues ha funcionado omega y demuestra estas propiedades y muchas parecidas otra que nos sugirió fue aritmética lineal bueno como el nombre sugiere lo que usa son las reglas de la aritmética lineal y también funciona otra que nos sugirió es la n de nueva aritmética lineal eso qué es? hombre que tiene algo de preprocesamiento y permite algunas no lineales. En fin, sería matar mosca, el cañonazo, pues la nuestra es lineal, pero también funciona. La siguiente que nos sugirió era la táctica de anillo. ¿Y anillo qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace la TAC es reducir al máximo una expresión que tenga en anillo, es decir, reducir a su forma normal, y si las forma normal son idénticas, pues son iguales como los enteros son un anillo, pues también funciona. Y la última de las tácticas que nos sugirió, Fini, y también funciona. Con eso, bueno, pues ya tenemos 10 demostraciones y lo importante hemos visto, lo importante es cómo es la ecuacional, cómo se van haciendo poco a poco y también hemos visto algo de las tácticas eh, automáticas para los enteros. Bien, pues los enlaces como siempre los dejaré en los comentarios del vídeo una vez que concluya la grabación. Y eso es todo por ahora.